Bienvenidos a otro Albato Tips. Hoy vamos a hablar de las llantas. La importancia de tener las llantas de tu coche limpias. En perfecto estado de limpieza. Así tu coche va a lucir mejor que nunca. Mira todo el polvo y suciedad que encontramos en la llanta del coche. Todo esto es el polvo de la pastilla de freno. El ferodo que va alargando a medida que vamos frenando con nuestro coche. Es importante que quitemos todo este polvillo de los tacos de freno para que nuestra llantas no se contaminen y así poder mantenerlas siempre siempre limpias. Paso número 1: Vamos a aplicar nuestro producto limpia llantas en toda la superficie y lo dejamos actuar. Paso número 2: Con una galleta de microfibra comenzamos a retirar toda la suciedad que está en la llanta. zonas de más difícil acceso utilizamos un pincel, la zona como por ejemplo la de los tornillos Paso número 3 Con una galleta de microfibra limpia y seca vamos a brillantar la llanta para dejarla como nueva Vamos con el paso número 4. Vamos a aplicar la nutrición para el neumático, que con esto va a quedar como nuevo realmente. Y así, de esta manera es como dejamos las llantas y las ruedas limpias en Albato Luxury Detailing. Nos vemos en un próximo capítulo de Albato Tips.